La cruz, muro de carga de mis huesos, la luz, techo de mí volver a darte sombra. Respirar por tu nariz, no hubo tiempo mejor ni mal peor, no hubo escaleras más altas ni horizontes más lejanos, ocultado entre todos mismos. Árboles frutales, cómplices de mi cobardía. El horror de verte cada día. El estómago como se me revolvía. Los cigarrillos que me daban la vida tomaba en tu imagen frente a mí. Y cuando tú sonreías se caía una torre, ¡boom! Y cuando tus ojitos inquietos se fijaban en mí, Ti. Pero mis piernas fuertes como robles estaban enraizadas en ti Venía y me preguntabas qué tal estaba y yo me hacía el duro. Decía algún monosílabo si a los James Dean. Pero luego vomitaba en mi casa y me la pelaba mucho pensando en ti. Y cuando tú sonreías, se caía una torre, ¡pum! Y cuando tus ojitos inquietos se fijaban en mí, se caía otra torre, ¡pum! Y yo solo quería, te lo juro, salir corriendo de allí pero mis piernas fuertes como robles estaban enraizadas en ti pero mis piernas como robles